Hola amigos, mi nombre es Estefanio Ospina, hago parte del Departamento de Experiencia Alucinante dentro de SoftSeguros y quisiéramos invitarte a nuestra primer sesión de SoftSeguros News este próximo 15 de enero a las 8 de la mañana hora Colombia con el tema de tablas dinámicas, que es la nueva funcionalidad que puedes encontrar dentro de la plataforma. Te esperamos.